¿Qué tal es, Jorge Gestoso? Te invito a que me acompañes el domingo nuevamente a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global en donde estaremos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania a cuatro meses de iniciado con Jorge Elbaum, sociólogo y periodista directamente desde Buenos Aires. Gestoso Global 20.30 por Avia Yala Televisión. Los espero.